Aquellos que vivimos en arrendamiento, sí, nosotros los inquilinos no lo hacemos solo una vez en la vida. Esto es algo periódico de cada año, dos, tres años, lo que sé. Sin embargo, somos masoquistas porque a pesar de ese ejercicio periódico, como dice don Julio Iglesias, tropezamos de nuevo con las mismas piedras. Y uno de esos tantos errores repetitivos lo evidenciamos precisamente cuando ya vamos a desocupar el inmueble, cuando tenemos la mudanza en la puerta de la casa. Ese error consiste en que ni nos acordamos cómo estaba el inmueble cuando lo recibimos al inicio del contrato, porque no tenemos un inventario o porque si lo tenemos es un inventario muy básico. Pero esto digamos que no es un problema solo exclusivo de nosotros los arrendatarios. También es un problema de los propietarios que alquilan directo e incluso de las inmobiliarias. Esto es un problema de todos. El día de hoy vamos a hablar de los inventarios, pero en particular de una herramienta que yo sé que nos va a evitar que tengamos muchos problemas al momento de la finalización de los arrendamientos. Así que quédense conmigo hasta el final y bienvenidos a Derecho Inmobiliario. Pero antes de arrancar en forma este video, yo quiero aprovechar para ofrecer nuevamente disculpas a todas las personas que me han escrito en los comentarios sobre que diga, que informe, de qué país son las normas que yo a veces menciono en estos videos. Pues yo me pongo en sus zapatos y yo me volvería loco. Tienen toda la razón. Eh, pero quiero contarles algo. Primero, yo soy abogado. Eh, en Colombia ejerzo en la hermosa ciudad de Cali y cuando empecé este proyecto no me imaginé que tan rápidamente fuera a, a, a ser acogido en otros países como México, Ecuador, España, eh, Venezuela, Argentina, en fin. Yo todo mi ejercicio profesional lo he desarrollado aquí, en Cali, como les digo. Es, a propósito, Cali es la tercera ciudad de América Latina y el Caribe donde más se alquilan inmuebles. Así que esto es un ejercicio permanente y abundante que me llevó a que empezara a exteriorizarlo a, a, a todo el resto de mi país. Pero como les digo, no me imaginé que fuera a llegar tan lejos. Para rematar el, el dato de las ciudades donde más se alquilan, según el Banco Interamericano, de Desarrollo, un estudio de hace un, hace un tiempo, son Bogotá, Santo Domingo... Cali, Medellín y Quito. Segundo, a pesar que yo trabajo desde Colombia, no significa que las recomendaciones que yo les pueda dar a ustedes no puedan ser aplicadas en sus países. Recordemos, y yo eso lo he dicho varias, en varias oportunidades, que yo veo el derecho desde lo preventivo, desde lo práctico, es decir, antes que existan problemas, antes de llegar a un juez que nos diga si tenemos o no razón jurídica. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando uno llega donde un juez es porque ya hay abogado y por lo regular un abogado sale mucho más caro que haber prevenido el problema cuando todavía no se ha generado. Tercero. No obstante la practicidad preventiva para evitar problemas en temas inmobiliarios, habrán oportunidades en las que sea necesaria traer a colación la norma del país a que corresponde. Y esa norma la dejaremos expresa en la caja de comentarios, identificado el país y el número del artículo. Aprovecho para una recomendación o mejor un favor. Señor abogado, de esos países a los que podamos estar llegando con este canal. Mi intención es que aprendamos más, que evitemos dificultades. Si tú consideras que las normas que yo estoy eh, utilizando aquí no corresponden, a, de pronto hay una analogía, una norma que la interprete mejor o un alcance distinto, yo te agradezco que por favor no dejes en la caja del comentario y no me regales tanto que porque yo no conozco, no sé. Lo más probable es que tú sepas más que yo. Y eso es lo que yo quiero, que tú me ayudes a mejorar. Porque al final lo que vamos a hacer es colaborarle a todas las personas que tienen dificultades. Ojalá que podamos solucionarles anticipadamente dificultades para que no incurran en tantos gastos como lo de solucionar un problema cuando ya hay abogado de por medio. De este modo entonces tenemos... Que arrendatarios al momento de la desocupación no salen con que el sanitario estaba despicado desde el inicio del contrato. O que las baldosas estaban fracturadas cuando se lo entregaron al inicio también. Pero esto no es exclusivo del arrendatario. También del arrendador que busca también aprovechamiento. Por ejemplo, no falta el propietario que le dice que esa puerta metálica ahora está... Eh, que se la entregó en perfecto estado y que ahorita está un poquito corredida por los orines del pobre perrito, como si el perro orinara ácido sulfúrico, y no es desproporcionado, yo he visto esos casos en los que le indulgan responsabilidades al arrendatario que no deberían, lógicamente o físicamente sería casi que imposible, bueno, pero esto de la orina del perro sí tiene como su discusión y sabe de manera responsable si debería ubicar a un veterinario que nos dijera, que nos aclarara, a nosotros que no sabemos si la orina del perro puede llegar a generar daños sobre puertas de madera, me imagino que sí, pues porque es de madera, pero sobre puertas metálicas o qué tipo de daño puede generar la orina del perro y si se comprueba de que sí se generan daños pues pedirle eh, recomendaciones sobre algún repelente para que los perritos pues no, no, no se acerquen a, a ciertos elementos y que hagan allí sus necesidades, pienso. Es más, déjenme en, la, en los comentarios si les interesaría que hiciéramos un video al respecto y traemos y nos conseguimos a un veterinario. Bueno, retomando. Entonces, el arrendatario y el arrendador, digamos que sí hicieron un inventario. Normalmente lo que se hace es un checklist, una lista de chequeos donde se van colocando los elementos que trae el inmueble, si está bueno, si está malo y si no se deja alguna observación. Pero el problema es que a pesar de tener este documento por escrito, tres años después el arrendatario dice que eso no estaba bueno cuando se lo entregaron. O, al contrario, el arrendador, el propietario dice que sí estaba bueno. Cuando se lo entregaron al inquilino. Entonces tenemos una puja. De desconocimiento. De ese inventario que se hizo tres años atrás. Entonces terminó en nada. Ese esfuerzo. Ese tiempo que se invirtió en hacer ese inventario. Pero bueno. Entonces llegó una época. En la que todos teníamos a la mano. Una herramienta como es un celular. Que nos permite hacer videos. Pero esto no fue la solución. Por una razón. Resultó. Que cuando tres años después yo le muestro al arrendatario el video que el arrendador hizo el arrendatario dice ese video es de mucho antes del momento en que yo entré entonces terminó en nada esta otra herramienta de apoyo que sería un registro fílmico igual suerte corrió la fotografía ni el arrendatario ni el arrendador le atribuyen un poder probatorio de cómo estaba el inmueble cuando a alguno de los dos no le conviene. Entonces entre las partes, entre inquilinos, propietarios, y arrendadores se han pasado tirando la pelota diciendo que el inventario, o que el registro fotográfico, o que esa parte del video pues no corresponde a la realidad, que están siendo manipulados. Para darles mi recomendación, les invito a que previamente se suscriban a este canal y activen la campana de notificaciones. Si ustedes viven en arrendamiento, si son propietarios, si son inmobiliarias, si compran, venden inmuebles, este canal les va a traer muchas herramientas que le ayudan a prevenir dificultades. Así que no olviden, activen la campana para que no se lo pierdan. El próximo como pudimos evidenciar el problema consiste en que ni el arrendatario le crea al arrendador ni el arrendador le crea al arrendatario en vista de eso de ahora en adelante cada cual grabe su propio video y en eso consisten las recomendaciones que les voy a dar la primera de ellas si vas a hacer un video solamente haz uno hagan una sola toma es decir arranquen la grabación y solamente Pausenla o terminenla cuando se acaba de hacer el inventario De esta manera no hay cortes que de pronto puedan inferir que existe una manipulación del video Segundo, cuando estés grabando con tu celular Trata de enfocar a la persona a la que le estás haciendo la entrega del inmueble Si eres tú el arrendador Y si yo soy el arrendatario, trata también de captar quién te está haciendo la entrega del inmueble y sí, lo entiendo, que cuando nosotros estamos recibiendo un inmueble quizás no tenemos la mejor pinta y tratamos de huirle a la grabación de un video. Pero es supremamente importante que salgan las personas que están interviniendo en ese video porque de esta manera a la finalización del contrato no va a caber duda que fue el inmueble que se entregó en ese momento. Otra herramienta que me ha servido a mí y sobre todo para tratar de aproximar la fecha en que fue tomado ese video, es tener al alcance una revista, un ejemplar que haya sido vendido para esa época de la entrega del inmueble y colocarlo exhibido y que sea captado por ese video. Esto sirve mucho para esos arrendatarios que salen con el cuento, es que el video que usted me está mostrando fue muchísimo antes del momento en que usted me lo entregó y ellos infieren que hay una manipulación por parte del arrendador así que señores arrendadores este consejo sí le sirve más a los arrendadores exhiban una revista y el ejemplar lo guardan en una carpeta para que en caso de una discusión usted pueda mostrarse la verdad señor este, este video fue tomado por lo menos al momento de haber sido expedida o vendida esta revista tercera recomendación cuando ustedes están haciendo el video Háblenle al celular y vayan narrándole los espacios a los que están ingresando. Identifiquen todos los elementos y si son de encendido, como el aire acondicionado, como la estufa, como los bombillos. Enciéndanlos, abran las llaves de paso, los grifos, verifiquen que todo funcione y vayan narrándolo dentro del video. La idea es que ustedes en la narración vayan diciendo sobre cada elemento cuál es su estado tanto estético como funcional, para que de esa manera no haya controversia a la finalización del contrato de la manera en como le fue entregado. La cuarta y última recomendación sería, cojan ese video y esas fotografías y confirmanlas y mándenlas por correo electrónico al arrendatario y al arrendador, para que no hayan dudas que esos son los inventarios que se obtuvieron al inicio de la relación contractual, como eso queda en la nube, en la nube queda disponible para que todos lo consultemos en cualquier momento, algo que me ha parecido muy curioso en esto de los inventarios mmm, respecto de los contratos de arrendamiento es lo siguiente, por lo regular uno ve que el, el que promueve la elaboración de la, del inventario es el arrendador. El propietario o la inmobiliaria y el arrendatario o e inquilino asume una posición pasiva como más bien yo me adhiero a ese inventario es decir no somos los arrendatarios los que tenemos la iniciativa de grabar un video y me parece curioso por una sencilla razón porque el código civil por ejemplo en el caso de méxico artículo 2443 del código civil mexicano federal habla que se presume que el inmueble fue entregado en buen estado al arrendatario. En el caso de Colombia, el artículo 20.05, y voy a confirmar. En el artículo 20.05 del Código Civil Colombiano, señala que si no consta el estado en el que le fue entregado el inmueble al inquilino se entenderá que la recibió en regular estado de servicio bueno la literalidad es más, con, más enredada porque decir que la recibió en regular estado eso significa como más o menos bueno más o menos malo me parece más interesante la claridad que deja el código civil mexicano en que se presume que la recibió en buen estado esto nos lleva a a pensar que el arrendatario es el que tiene que procurarse las herramientas para que al final demuestren que la recibieron en el estado en que la recibieron, que la recibieron mala, que la recibieron buena. Señor arrendatario, la ley nos obliga a ser nosotros, los que hagamos un inventario. Esto no tiene que verse como algo malo o como una carga, antes por el contrario, es la oportunidad de nosotros mismos hacer nuestros inventarios para que al final no la claven. Así que a mosquearnos inquilinos, a despertarnos. Y hasta aquí mis recomendaciones, pero antes de cerrar el video quiero pronunciarme sobre unas opiniones que me han dejado en los comentarios de los videos, una de ellas es Leonardo, las leyes están perjudicando a los propietarios frente a los arrendatarios. A mí me parece que ese comentario como que no está en su lugar, por una razón, nosotros tenemos que trabajar con las leyes que tenemos, las leyes que hay, son leyes justas porque son las leyes que crearon esas personas por las cuales nosotros votamos a, a los congresos de la república, así que es lo que hay y con eso que tenemos que trabajar. Y el segundo comentario, la segunda opinión, viene sobre que hay que hacer videos que favorezcan más a los inquilinos. Estos videos no favorecen ni al uno ni al otro. Estos videos están dados para que todos conozcamos las condiciones o las reglas de juego en las cuales nos movemos. No se trata de que si uno beneficia al inquilino o beneficia al propietario. No, señores, ubiquémonos. Esto es para un bien para todos nosotros. Nosotros, yo también he notado que cuando algo no me conviene, lo primero que hago es tirar piedras. Pero no me pongo a reflexionar si de pronto pude haber tenido un error, como en el caso de los inventarios. Los inquilinos nos quejamos que el inmueble no estaba como, como lo encontramos al principio, pero nunca fuimos capaces de hacer un inventario, un video, ni siquiera un video. Entonces esto no se trata ni que es bueno ni que es malo, es lo que hay y sobre esto hay que trabajar. Créanme que si nosotros nos educamos un poquito vamos a tener mejores sociedades, vamos a hacer que sea mejor el alquilar, el recibir inmuebles en alquiler, el entregarlos en alquiler. Esto es una tarea de todos. Y mi primer anuncio parroquial es más bien un favor, les agradezco que en los comentarios de este video me dejen el nombre de la ley en la cual se contiene en cada uno de sus países la, lo que se relaciona con contratos de arrendamiento, sería genial poder conocerlos para poder estudiarlos. Y mi último y rápido anuncio parroquial es un agradecimiento para mi cunis, Carolina, que desde Holanda me mandó con yatecita unos regalos geniales. Saludos para ti, Caro, para Lorenzo y para Miguel. También un agradecimiento para mis primos de España, que también me mandaron con yatecita un aguardienteico muy sabroso. Muy amables a todos ustedes. Y hasta aquí el video del día de hoy. Muchas gracias a todos por esta atención que me han dispensado en ver estos videos, me siento muy contento por la enorme acogida que he tenido, los comentarios de agradecimiento, los que no estén en acuerdo con muchas de las cosas que se dicen aquí, hombre, en vez de ponerse a tirarme tomates, yo les agradezco que me digan que estoy fallando, ayúdenme a crecer, la verdad me interesaría mucho conocer de todas las legislaciones y poder de verdad ayudarles a todas las personas que están metidas como arrendatarios, como propietarios o e inmobiliarias. Bueno, entonces no olviden suscribirse a este canal, activar la campana de notificaciones, seguirme en redes sociales, compartir este contenido y que no se pierdan el próximo video. Un abrazo y que estén muy bien. Y para aquellas personas que desde Perú y de México me preguntaban si yo estoy en Cali, la ciudad del Grupo Nietzsche, sí señores, aquí es Cali, la ciudad del Chontaduro y del Cholado. Y este es el mejor lugar para venirse a tomar un tinto charlado. Así que cuando estén por aquí, nada más es que se pongan en contacto conmigo y aquí vamos a venir a tomárnoslos. Chao.